¿Qué pasa por todos? Soy Kielo y estamos de vuelta con un nuevo vídeo en el canal Hoy os traigo un sorteo muy muy chulo Y es que, como habréis visto en el título del vídeo, sorteo 5 claves del programa No Pin. ¿Qué es No Ping? Pues bueno, qué mejor que yo mismo que os lo expliquen Mirar el pequeño spot de No Ping Y seguimos con el vídeo y os digo las bases del sorteo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 Experimente No Ping por 3 días sin costos, sin registro y sienta el placer de jugar online sin lag, con conexión de primer mundo. Bueno, ya había visto de qué trata No Ping: Air, un programa, un túnel IP para mejorar nuestra calidad a la hora de jugar a los juegos online. Por ejemplo, ION. Yo soy de España y juego al ION americano, eh, ION de Norteamérica. Mi ping, como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, suele rondar entre los 180 y los 240. Si arriba, chi si abajo. ¿Es jugable? Sí, jugable y de sobra. Pero con un ping mejor sería mucho más jugable. Con un no ping tengo un ping real de 100-110. Y se mantiene. Y hacerme caso que incluso parece que tengo mucho menos. Juego, vamos, tela. Eh, hay vídeos donde lo demuestro y se... Y vosotros mismo podíais hacer la prueba, porque de hecho podéis probar el, el programa NoPin con tres días, tan fácil como instalarlo el programa. De hecho, tenéis el, la IP, o, la IP, perdón, tenéis el link para eh, instalar el programa y suscribiros eh, al programa en la descripción del vídeo. Bueno, digo suscribiros cuando a registrarse, pero bueno. ¿Qué hay que hacer para ganar unas de las 5 claves de NoPin? Bueno, la base van a ser un poquito especiales, especiales pero aptas para todo el mundo. No voy a pedir ni que me sigáis en Twitter ni en Facebook porque hay gente que no tiene Twitter y hay gente que no le va en las redes sociales, pero si vais a YouTube es porque sois usuarios de YouTube y de Twitch. Bueno, las bases son muy sencillas, lo que yo voy a pedir... Y no sé si pido mucho o pido poco, pero es esencial porque salimos beneficiados tanto vosotros por poder participar en un sorteo y ganar y poder ganar una de las cinco claves como yo que gano un suscriptor y si luego después del sorteo no te gusta lo que te he dicho que te suscribas pues te puedes borrar. De todas maneras, vamos con la base del concurso. Es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil. Voy a por aquí a compartir cosas porque tenéis que verlo, ¿eh? Bien, lo primero y más, y más importante, y como podéis comprender, es seguirme en mi canal de YouTube, si estás viendo este vídeo y no eres suscriptor de mi canal, suscríbete. Aparte de suscribirte, recuerda activar la campanita para que te lleguen los avisos, sí o sí, de tanto cuando hago un directo en YouTube como cuando subo un vídeo. Es importante activar la campanita de mi canal. Bien. El otro término, el otro punto que pido es que me sigas en mi canal secundario Frank Pancorvo, es mi nombre. Es mi canal he dedicado al dibujo, a la ilustración, a la edición de vídeo y a las redes sociales. ¿Qué hago en este canal? Que por cierto, voy a cambiar la imagen. ¿Qué hago en este canal? En este canal lo que hago son tutoriales. Bueno, lo tengo aparcado, pero voy a empezar ya mismo otra vez. Hago tutoriales. ¿De qué? Por ejemplo, aquí tengo un curso de YouTube donde enseño a crear un canal sano, un canal funcional, que funcione desde el primer día. Y que bueno, aparte de depender de vuestro material, pues podéis ir subiendo poco a poco escalones en YouTube. Os enseñaré diseño gráfico y os enseñaré edición de vídeo. Pero de forma que entendáis nada técnico ni voy a irme a, enseñar, a enseñaros cosas que no vayan a necesitar. Os voy a enseñar técnicas y truquitos para todo lo que es referente a la edición de vídeo para YouTube y Twitch. Y alguna que otra cosilla por si querías hacer montaje y algo así. Luego aparte aquí subo a Speedpaint, ¿vale? Speedpaint de cuando hago dibujos Pues pues solo lo, solo lo que es mmm, Lo típico es eh, subido todo a cámara rápida Para que lo podáis ver, ¿vale? Ahí, quito el de este Porque solo dibujar bastante Y tengo mucho guardado Y bueno, voy subiendo poco a poco y demás Es importante que me sigáis en Youtube Tanto en mi canal principal Como en mi canal secundario Frank Bank Corvo Que después de sorteo No quieras seguirme aquí Pues te suscribe y punto pero uno de los más importantes vale es que me sigáis en twitch porque porque para partir porque aparte de seguirme para participar necesitáis de unos puntos que ganáis por estar online bueno los puntos los gané por esta manera mira aquí tenéis las bases para ganar puntos mientras que yo Hago un directo en Twitch, que lo suelo hacer casi todos los días. ¿Cómo? Pues muy fácil. Por ser seguidor, ya O dan 50 quinas. Que con yo lo apunto, los llamo cariñosamente quinas. ¿Vale? Es decir, por ser seguidor, por seguirme, ya ganas 50 quinas. Por cada 10 minutos en el directo ganas 10 quinas. Por cada euro donado no anónimo, es decir, que estés suscrito al canal o no bueno, me sigas, vale, ganas 30 quina es decir, si donas 10 euros pues ganaría 300 quinas eh, todos los shares recibirán 50 quina por cada 100 bits no sé si es mucho o poco, pero vamos, como no suelen darme bits pues lo tengo puesto así, ahora, todos los que se suscriban vale Así, no seguirme al que se suscriba a mi canal de Twitch, ¿vale? Ya sabéis cómo, cómo, cómo va esto. Pues eh, recibirá 200 quinas. Recordad que si tenéis el mes de prueba de Amazon gratis y lo vinculáis a vuestra cuenta de Twitch, podéis suscribiros al canal totalmente gratis durante un mes. No hace falta que deis de pues, los 3 y pico euros que cuesta un mes. Etc etc y ahora por hostear mi directo mi string mi live mi directo son 150 quina esto es gratis hostearme y os dar 150 quina si sumamos esto y al tiempo que yo voy a dar a hacer sorteo vaya a juntar el mínimo que pido de quina perfectamente bien qué mínimo de quina pido Pido un mínimo de 450 quinas. ¿Cómo saber cuántas quinas tienes en el canal? Pues le dais a Point y Curren, ¿vale? All Time sabrá, bueno, Curren y all Time. Lo he reseteado, ¿vale? Antes había una granita y lo he reseteado. Eh, según vaya atando en el directo, aquí saldrá tu nick con tu puntuación actual. Y diréis, bueno. ¿Para qué valen los puntos? Los puntos valen para muchas cosas. Aparte de para participar en este tipo de sorteo, vale, por ejemplo, para poder usar, eh, digamos, eventos durante el directo. Por ejemplo, este urra, poder poner comando o darle al botón, saldrá, eh, hará que aquí salga un monigote bailando. Normalmente, mi usuario, act mi usuario actual del canal lo suelen activar, por pues, ejemplo, cuando... En, un, en Ion, por ejemplo, hago PvP y gano Pues ponen el urra. Cuando me salga bien una jugada ponen el Es Como una especie de celebración Esto voy a meter mucho más, ¿vale? Voy a meter muchos más Luego aquí tenéis votaciones, información Todo esto va a ir un poquito cambiado porque lo voy a simplificar un poquito, ¿vale? Pero bueno Las bases de concursos son fáciles Aunque así os no lo pondré perfectamente abajo en, en la descripción del vídeo Seguirme en Youtube ¿Vale? Seguirme en el canal de Frank Corvo también en YouTube. Y ser seguidor del canal de Twitch. Seguidor y eh? no suscriptor. Seguidor es gratis, suscriptor es de pago. Pero si te suscribes, pues ganará más puntos, ¿vale? Es importante eso. Bien, ¿cuándo haré el sorteo? Pues mira, os voy a poner la fecha. Estamos a, en el vídeo, lo no que subí hoy, 20 martes 20 de noviembre. El sorteo lo voy a hacer... Voy a dejar por lo menos una semana buena. El sorteo lo voy a hacer la semana entre el 28 y el 30. No puedo poner fecha, pero seguramente será 28, 30, 28, 30, 28, 30. Venga, el 28. El miércoles 28. Yo creo que va a dar tiempo de sobra a ver varios directos. Un directo, dos directos, tres directos. 4, 5, 6, 7, sí, O va a dar tiempo de sobra a ganar los 450 puntos mínimo para, particip para participar en el sorteo. Bien, ¿qué pasa? El sorteo lo haré en YouTube, ¿vale? Lo haré el 28 en YouTube. Ya que el, lo miércoles suelo ser directos en YouTube. Lo haré en YouTube. Y para participar y para dejar constancia de que estás participando. Hay que hacer lo siguiente, vale De todas maneras os lo pondré en la información del vídeo Vais a comentar lo siguiente Primero que poner yo participo Vale Participo A ver que lo veis bien Ahí, yo participo Y pone eh, Twitch Y tu usuario de Twitch Porque como podéis comprender, muchos en YouTube se llaman de una forma y en Twitch se llaman de otra. Yo, bueno, en Twitch me llamo Kylie TV. Es importante eso. Porque si resulta que hago sorteo por los comentarios que hay en el vídeo del sorteo y me pone tu nick de Twitch, no sé si me sigue en Twitch o no. ¿Vale? Por eso es importante que me pongas yo participo y debajo tu nick de Twitch tu nick de seguidor en mi canal de Twitch es importantísimo eso si cumples lo que pido y luego en el sorteo sale ganador pues optará por una de las cinco claves de no ping no sé si pido mucho no sé si pido poco pero es algo que se hace en 2 minutos seguirme en Twitch y seguirme en los otros canales se hacen en 2-3 minutos y luego participar en los directos de Twitch se hace en nada de hecho podéis coger, entrar en el directo Dejarlo abierto a e Iro Y ganar puntos, ¿vale? Eh, así no es así de fácil, porque si pensáis bien Yo los directos de Twitch mínimo duran una hora Así que si así Si hacéis suma, pues vaya a ganar puntos Porque está en directo vaya a ganar puntos Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que no estoy pidiendo nada del otro mundo eh, La verdad No creo que me esté pasando En estas bases de este concurso Aun así, nuevamente, os lo digo, os lo pondré en la, en la información de este vídeo, la base de concurso. Y bueno, ya sabéis, eh, pero participación y bueno, ya. si tenéis alguna pregunta, pues podíais hacerlo por Twitter o por Facebook. No comentéis nada que no tenga que ver con el sorteo, no, con, no pongáis nada que no diga que no sea yo participo, el no, elimino el comentario. Sin más, soy Killer, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!